Rafa, ¿qué tal de nueva cuenta? Bienvenido. Adelante con la información. Gracias, Nayeli. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente. ¿Listos con la información de los deportes? Y es que pues vamos a platicar, si te parece, de tigres femenil, porque vaya cosa con las felinas, despertó el olfato goleador... En, en plena liguilla y el equipo de Tigres el día de ayer derrotó 7 eh, por 0 como lo escucha usted, no son carreras no es fútbol americano ni básquetbol, es el partido de ida de los cuartos de final en el estadio Jalisco 7-0 donde pues el equipo de Tigres femenil le bastaron 90 minutos para liquidar la serie, el partido de vuelta pues se vuelve ya irrelevante, el próximo domingo sería el partido en la cancha del estadio universitario así Lisbeth Ovalle que fue la jugadora del partido, y puso tres asistencias, marcó doblete también, Stephanie Mayor marcó doblete, se estrenaron como goleadoras Mia Fichel eh, de Tigres Femenil, también U -U Uchena Canú, así que bueno, pues Tigres Femenil con un pie y medio en semifinales. Escuchemos, pues ahí lo que sucedió también, y bueno, pues dentro de la de lo que sucedió dentro de la Liga Femenil es la actividad también del equipo de las Águilas del la América que perdieron con las Tuzas del Pachu Y vámonos también con la actividad que hay para el día de hoy porque las rayadas, super, la super líder y actuales campeonas entran en escena, estarán visitando allá la frontera a la jauría, al equipo de Cholas femenil o Cholos femenil, el equipo de las Rayadas, que tendrá un partido complicado, si bien es cierto, terminaron de líderes de la competencia y Cholos calificó de rebote en el último segundo del partido de la jornada 17, pero a Rayadas se le complica esta escuadra, los últimos tres enfrentamientos que han tenido, no le han podido ganar en fase regular, perdieron contra Cholos eh, allá en Tijuana Juana, precisamente un partido donde Rayadas llegaba con margen perfecto de eh, partidos ganados, eh, 11 partidos ganados y terminan perdiendo con Cholos, perdieron dos partidos en toda la temporada y uno de ellos fue contra el equipo de Cholos. Así que en la escuadra de Eva Espejo buscando pues eh, ganarle a esta del conjunto que ya lo enfrentaron en la liguilla pasada también en la instancia de cuartos de final. Rayadas había terminado segundo, Cholos en séptimo y ganaron por posición en la tabla porque tanto la ida como la vuelta terminaron empatadas. Así que las Rayadas tienen actividad, ojalá y lo puedan hacer de buena forma como lo hizo el día de ayer Tigres Femenino. Y bueno, pues de rayadas, vámonos con los rayados, que el equipo del Monterrey cierra hoy preparación porque tiene actividad el día de mañana. El equipo de Víctor Manuel Bucetich estará enfrentando en partido de repechaje al San Luis, algunos le llaman el clásico del agua por aquello de que... Pues el estado de San Luis no nos quiso proporcionar vital líquido y que bueno, pues ahora ya le llamaron el clásico del agua, háganlo por lo que nos hicieron al negarnos el agua y Rayados buscará ganar para acceder a los cuartos de final habló Víctor Manuel Bucetich de las ausencias, ojo, Funes Mori sigue lesionado, no cuenten con él para el partido de mañana y muy probablemente tampoco esté para los cuartos de final si es que Rayados gana su partido evidentemente todavía no no está con, trabajando con nosotros, por tal motivo no participa en este primer encuentro, en este juego de repesca. En relación al caso de Funes Mori, eh, para la siguiente eh, partido eh, va a depender de cómo vaya evolucionando. Esto es una evolución permanente, estás hablando de dos semanas, entonces no sabemos en dos semanas cómo va a haber o puede haber una evolución. Eh, si me preguntas, eh, en una forma, a lo mejor metiéndome en un área deportiva, eh, pienso que a lo mejor no va a estar para el segundo encuentro, así es que eh, eso es lo que yo pienso. Ojalá que tenga una muy buena respuesta por parte de Funes Mori o por parte también del de cuerpo médico y de la rehabilitación para poder considerarlo, sería fantástico. ¿no? Ahí en las palabras del técnico de los Rayados Víctor Manuel Bucetich y vámonos con otro tipo de información porque déjeme le platico que el día de ayer ya se lanzó un comunicado oficial por parte del equipo de los Bravos de Juárez donde anuncian que Ricardo Ferretti deja de ser entrenador del equipo fronterizo por común acuerdo y es que el Tuca Ferretti no pudo levantar al equipo de los Bravos donde estuvo en un total de 34 partidos y no pudo conseguir más que 25 puntos entre los dos torneos que dirigió donde solamente ganó seis duelos por 21 derrotas y 6 empates arrojando un pobre desempeño del 24.5% de rendimiento el Tuca Ferretti vivió su peor etapa como entrenador y es que pues nunca ha dejado de dirigir desde que tomó pues los banquillos son 31 años ininterrumpidos de trabajo de Ricardo Ferretti como entrenador y pues el equipo de Bravos le dio las gracias al ex técnico del equipo de los Tigres Y bueno, pues los que soñaban, los rayados que soñaban con ver a este hombre enfundado en la camiseta de los salviazules, pues tendrán que esperar porque el día de ayer el conjunto del Guadalajara anunció la renovación de contrato de Alexis Vega, quien ahí lo vemos firmar su contrato, ya eh, estará por lo menos dos años más con el cuadro tapatío, se dijo estar feliz Alexis Vega, las negociaciones fueron largas, se tardó en llegar la renovación, pero dentro de lo que se dice que eh, quedó estipulado es que si llega una oferta del fútbol europeo, Chivas no pondrá mayor impedimento para que Alexis se vaya al fútbol europeo. Estoy totalmente feliz, eh, obviamente primero pienso en, en el club Guadalajara, es el que me da las puertas para ir a selección y, y bueno, estoy muy ilusionado de, de seguir estando acá en esta institución, la verdad que desde el primer día uno hasta la fecha siempre me han tratado de, de la mejor manera, muchísimo y, y estoy totalmente agradecido, es por eso que no traigo la camiseta, sino ahorita mismo te lo besaba, pero pero estoy seguro que, que vienen grandes cosas, estoy enfocado en este cierre de torneo, estamos... Palabras de Alexis Vega, así que, pues, una mala noticia para los aficionados rayados que esperaban verlo, Nayeli. Y pues, como es viernes, te traigo la imagen del día. A ver. Mira, déjate, pongo en contexto a ti y a la gente. Ya ves que hubo partido del Real Madrid a mitad de semana de la Champions, donde pasó a la final. Era el minuto 90, era el minuto 90 del encuentro. Real Madrid perdía por diferencia de dos goles. Okay. y ya prácticamente el partido estaba por acabar, faltaba de jugarse la, la compensación, lo que agrega el árbitro por el tiempo que se perdió claro. entre los saques de banda, los cambios, etcétera, ¿verdad? hasta ahí estamos claro. claros? El tiempo bueno, extra. Ajá. Exactamente, lo, lo que se agrega al partido. Real Madrid tenía que meter dos goles para forzar a que se jugara tiempo extra. El tiempo extra son dos tiempos de 15 minutos. Okay. Si el marcador continúa empatado, se van a penales, pero iba perdiendo dos en el Real Madrid. Total, la gente, pues... Sabemos la cultura de muchos que se salen cinco minutitos antes, espero que tú no seas de estas personas, y si lo eres después de ver este video creo que se te van a quitar las ganas de volverlo a hacer. Se salen cinco minutos antes para poder eh, evitar el tráfico que se hace al final del partido. Pues se salieron estos aficionados y ¡pum! que mete gol el Real Madrid. No. Y ¡pum! que mete otro gol Real Madrid no. y la gente implorando a los policías y a la seguridad. Por favor, déjenme entrar porque faltan dos tiempos de 15 minutos y el Real Madrid va a llegar a la final. Vamos a ver un poco de esto que sucedió afuera del Santiago Bernabéu. Veámoslo. Mira, dice Inca, nadie dice implorando. Y le dice... Sí, le dice, vengo desde, desde Barcelona para ver este partido. Oye, tío, pues, ¿para qué te sales antes, Jolines? <risa> ¡Hombre! Pues es que estos españoles a veces nos sacan de nuestras casillas. Oye, tío, no, oye, no. no, pues, ¿qué cosa? La verdad, qué mala suerte. La verdad, tengo que, que admitir que yo sí me salgo los cinco minutitos antes. No te van a quedar ganas de salir. Ya no, ya después de ver este video, ya no, obviamente, me voy a tener que quedar en el volcán, obviamente, con el mejor equipo, pero siempre Ay. uno toma el tiempo necesario, uno ¿Nunca sabe cuándo van a ser los goles, Rafa? Cuando hable de Tigres, mutenle el, el, el micro, por favor. No, sí, tienes, tienes razón, tienes razón. Y es que pues, es que todo puede suceder, como decían por ahí, el último minuto también tiene 60 segundos y se juega con máxima intensidad, más cuando es el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Sabemos que puede suceder cualquier cosa. Claro, como ha pasado también como... acá con los equipos regios, ¿no? ¿Verdad? También le habéis desarrollado, le metieron gol en el último minuto y perdió un campeonato. Entonces, todo puede suceder. Pero ahí, llorando la gente decía, por favor, veíamos al último aficionado que hasta se hincaba. Ábrenos la puerta. No, pues ya te saliste, compadre, ni modo, te quedas afuera. Y se perdieron los tiempos extra. Y que para que les duela más, el Real Madrid ganó con un penal de Benzema en tiempos Ay, extra. No. Pasó a la final y ellos... Afuera, y decían, es que pagué no sé qué tantos euros, por favor. Pues desquítalos, compadre, y no te salgas cinco minutos antes. 250 euros, dice, pagué por el boleto, pues, ¿para qué te sales antes? Es como ir a un concierto y salirte a mitad de, de, de las canciones, ¿no? Ni modo, y hay que ser mejor aficionado y quedarse hasta el final, hasta el último minuto, como ya lo mencionamos. No bueno gracias. gracias, Rafa, por esta información. Buenos días. Sí. Buen día.